¡Viva La asociación Yodoy fundada en el 2017 ahí se hoy con motivo también de esta pandemia y no han parado la verdad es que no han parado desde que se fundó no han parado de hacer cosas de do, la gente también se ha volcado donando Pancho también con sus obras de arte que también bueno hay unas muchas obras que se han subastado y que se han vendido también a favor de la asociación Yodoy que ahora Pancho nos va a recordar cómo se fundó y eh, realmente cuál es realmente el objetivo de esta fundación hoy han creado aquí Improvisto, pues un rastrillo también benéfico para personas que realmente lo necesitan muchísimo lo han pasado muy mal y lo están pasando mal y todavía esto no ha terminado así que que se solidario y que por un urillo podemos tener lo que estábamos buscando ¿eh? fijaros aquí en este rastrillo bueno Pancho, enhorabuena porque eres un genio creando, tanto pintando como organizando cosas sé que te ayudan también muchas personas sí. y hay que agradecérselo a todo el mundo ¿no Pancho? Sí, la verdad es que sí ...y he vendido unos cuadros a unos rusos... ...que la condición era que el dinero era para Yodoy... ...por lo cual triunfo yo como pintor y triunfa a Yodoy. Vamos a recordar cuándo se fundó Yodoy... ...y cuál era el objetivo que te llevó a hacer esta asociación. Pues eh, ayudábamos a mucha gente... Eh, ...porque hay muchas eh, familias necesitadas en Marbella... ...y nos estábamos arruinando... <ríe> ...entonces decidimos crear una, una asociación, Yodoy... ...para que más personas colaboren... ¿no? ...y de hecho mira... ...cuántas cosas nos han regalado para vender... ...para vender aquí... Vale, ...y vuestro, vuestro objetivo <risa> siempre ha sido... ...llenar neveras... ...que se me decía Llenando. Elena... ...yo me digo otra cosa... ...yo quiero que la gente coma... ...que tenga su nevera llena... ...y este es la mi clave, objetivo principal... ...la clave ¿no? es esa... ...la clave es esa. ...llenar neveras... a familias necesitadas de Marbella... ...y eso es lo fundamental... ...que también hemos entrado en el mundillo de... ...de becar... Ya ...hemos becado a una chica... ...una chica de notas de sobresaliente y le vamos a dar, le estamos dando ya de hecho, ya hemos dado agosto y septiembre, 300 euros al mes durante un año para que no deje de estudiar. ¿Iba a dejar de estudiar y no? No lo podemos permitir. ¿no? Muy bonito. Sí, ¿verdad, ¿verdad? sí. Ahí también me da muchas veces, decimos, no, hay que darle la caña para que pesque, ¿no? Y es una manera también de darle una caña y que luego pueda pescar en un futuro, ¿no? Se le abre un porvenir, eso es muy bonito. Pero realmente, ¿cómo has visto tú la situación realmente con la pandemia? ...porque decíamos, bueno, hay gente que lo tienen... ...que tienen un sueldo tienen una paga... Porque, ...porque han venido de fuera... ...y eso pues no pasa nada... ...pero qué pasa con otro tipo de personas... ...que sí pues han perdido el trabajo, no cobran los ERTE... ...ya, ya antes de la está? pandemia ya estaba duro... ...había muchas familias que necesitaban ayuda... ...eh, ya, con la pandemia es un desastre... ...nos llaman a todas horas... ...ahora tuve que poner el teléfono en silencio... ...es horroroso, ¿sabes? ...y tenemos que unirnos y ayudarnos... ...porque al final... Si no les va mal a ellos, seguro que no nos va mal a nosotros. Ya por egoísmo tenemos que ayudar. ¿sabes? Nos bueno, vamos a hacer un repaso ahora, Pancho, de lo que podemos encontrar en este rastrillo. Un traje de fiesta que nos puede servir para una boda, para una fiesta aquí de Marbella, eh, para esta fiesta, para... Bueno, bueno, además con su etiqueta, bueno, que vemos que esto está nuevo sin estrenar, ¿eh? Un vestido que hay de todo, ¿eh? Hay de todo aquí. Y una cosa que me ha gustado mucho, Pancho, ha sido tu diseño de bolsos. Y esto, que aquí no están todos, que me has dicho que faltan... Son cosas, bolsos divertidos de playa. ¿Eh? Y con diseño exclusivo, que no vamos a encontrar otro igual, ¿no? <risa> <risa> Muy divertido. Y botellas pintadas con calaveras y un tipo Jackson Polo pintado, pum, pom pum, no, con, con la pintura. ¿no? Bueno, sí. Y para una sesión de niños, que hemos visto que hay hasta juguetes, sí. eh, muchas cosas que están destinadas más que hay nada a los bolsos. niños. Sí, hay unos bolsos con carrozas de las caravanas de los vaqueros de los indios, ¿no? Sí. O sea, cosas ¿verdad? divertidas. ...alguien lo sabe apreciar... ...bueno pues queda mañana todo el día... ...para venir al rastrillo benéfico de yodoy eh, ...vamos a decir dónde está... ...y también va a recordar el horario... ...sí, la antigua ferretería del metro... ...aquí en la calle Cascada... Pues aquí estamos... ...si vemos que no... ...que nos quedan muchas cosas pues... Posiblemente algún fin de semana más abriremos, ¿no? Pues estupendo, porque sí. ya sabéis que hay muchas cosas, la gente de México donan cosas uh, y es muy importante. Todo, todo viene bien, el dinero, la ayuda para hacer un rastrillo, pues sea como sea, todo viene bien, ¿no? Sí, Son granitos. Un montón de donaciones. ¿no? También, ¿no? Para sí. el que no quiera comprar nada, pues que haya también donaciones. Y la cosa es llenar muchas neveras, que nadie pase hambre, que los niños no pasen hambre, ¿sabes? ¿Eh? Enhorabuena, de verdad, Pancho, porque eres una persona que ojalá te pudiéramos clonar y hace muchos Pancho. No, no, no. no la vida no. sería mucho mejor. <risa> no creo. Gracias, Gracias a vosotros. Nada, que dice Elena, de a ver si me, me clonan, y no hace falta. Yo doy, eh, ya ha demostrado que, que realmente llena neveras, que todo el dinero es para llenar neveras, y gracias a eso hay muchos voluntarios, ¿eh? ...que no hace falta que me clonen ni nada, es una tontería... ...ya los voluntarios ayudan mucho a Yodoy... ¿eh? ...hay mucha gente buena... ...esto era lo que quería decir, muchas gracias... ...venid a nuestro rastrillo de Yodoy... Eh, ...hay cosas muy interesantes, os vais a llevar joyas... ...y estamos en la calle Cascada de Marbella... ...en la antigua ferretería del metro... Bueno, pues ya que estamos en el mercadillo Y ya al mediodía ya parece que se va animando Y ya están viniendo gente Vamos a preguntarle aquí a una señora Que hay aquí mirando también algunos trapitos Hola, buenos días Buenos días Bueno, ¿de dónde es usted? De Madrid ¿De Madrid? hace usted aquí? Pues van, da, dando un paseíto por bueno, Marbella ¿Cómo se me ha usted que estaba aquí este rastriño? Pues por una amiga que tengo Que me dijo que viniera a echar un vistazo Que esto es para ayudar a la gente Y que es una buena obra ¿Y qué tal? ¿Le ha mirado esto ya algo que le haya gustado? Sí, he cogido cosas Sí, cositas eh, bueno, bueno, lo, recomiendo que lo recomiendo. Lo recomiendo, claro, sí, que lo que recomiendo, lo recomiendo. gracias. Que los ¿Cómo se llama usted? Pepa. Pepa, encantada. ¿eh? Encantada. Gracias. gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a la otra señora que está aquí ya, bueno, mujer prevenida, vale, por dos, mirando ya para el invierno, ¿no? Hombre. ¿Qué tal? Buenos días. Ya mero, ya está el invierno aquí, así que por eso he venido y, no, y como los precios son están muy buenos porque están entre un euro, dos, tres, uh -huh. pues digo, me voy a ver si me llevo esta chaquetilla que está a cinco. Creo que hay muchas cosas. Sí. Le ¿Ha dado usted tiempo de verlo todo o todavía bueno, le queda por ver? Recién acabo de llegar, Ay, así, llegar, así a... que bueno, mm, sí, sí. ¿Creenaría usted que viniera la gente sí, a ayudar a sí. y... Yodev? Yo creo que sí, porque es una buena causa, gente que a lo mejor no tiene para comer y esto realmente que ayuda mucho. Yo ¿Cuál es por su eso... ¿Cuál es su Liliana. Pues encantado vale. y que bueno, pues que disfrutes de la compra. Que aquí disfrutamos mucho a las mujeres comprando. Yo ya llevo, ¿eh? Ya llevo. Bueno, te dejo que mires, te dejo que mires aquí las cosas que llevo, ¿eh? Grandes oportunidades y que están en muy bien estado. Hay cosas con etiquetas como hemos visto antes. O sea que hay de todo.